Video extra, la verdad es que me quedó colgado <ríe> Me quedó flotando mm, No sé cómo decirlo Me quedó esta idea en el aire Y es que en el anime Japan 2023 De hoy, de Love Live Bueno, la sección de Love Live Le preguntaron a las chicas cuáles son sus canciones favoritas A las chicas nuevas A las chicas de Link Like Love Live Y estas fueron sus respuestas De Nozomi Nirei Que sería Nonsuke, su apodo Es Mitaiken Horizon de Nina Hanamiya, que sería Uichan, su canción favorita es White First Love. La canción favorita de Kokona Nonaka, que es Nasu o Nasu-chan, es Soldier Game. La canción favorita de Kotoko Sasaki, o es ko es Tokimeki Runners. La canción favorita de Kanakan, kan -kan, es Yume Kataru Kataruyori Yume Utabo. Siempre me va a costar mencionar esa canción. Y la canción favorita de Konatsukine, que sería Konachi, su apodo, es Love, Wing, Bell. Datazo. Y un dato extra, la canción favorita de Shukashu es Koininaritai Aquarium. La mía también. Tenemos tanto en común.